grabando la clase bueno, eh, volvamos a la a, a lo que, donde quedamos en la última clase, alguien puede hacer algún eh, eh, algún, eh, se acuerda dónde quedamos eh, para poder partir digamos desde de ese punto Hola, hola. Hablamos de, de contexto geopolítico, de conocer las fortalezas y debilidades de, de Chile. Estuvimos conversando. Perfecto. Ya, yeah. entonces, eh, todos entendemos que para la, en, eh, tener eh, la habilidad de poder eh, manejarse en el área de la gestión del conocimiento y en especial en la empresa, la idea es de que uno tiene que tener mucho más información de la que se tenía antes, porque estamos inmersos en una aldea global donde cualquier cosa que ocurra en alguna parte nos afecta directamente a nosotros y además que cuando nosotros hicimos el análisis eh, quedó súper claro de que nuestro fundamental recurso e ingreso en Chile era la minería, que es digamos el, el, lo que, el salario de, de, de todo el país entonces no tenemos muchas opciones salvo que existen dos políticas que hacen de que el país eh, se pueda sostener con los vaivenes de la economía y eso es súper eh, importante porque si ustedes vienen el cuadro de, los, de pensamiento económico, está la escuela de conservadora y la liberal. Y una, La conservadora maneja las políticas monetarias y la liberal maneja las políticas fiscales. Las políticas monetarias son las del Banco Central que sube y baja la tasa de interés y las políticas fiscales es que el Estado gasta dinero de los impuestos que pagamos los, nosotros mismos los ciudadanos, ¿ok? Eso les quedó claro, ¿correcto? Sí, sí profesor. ¿no? Ok, entonces, lo, ahora vamos a, a entrar en detalle en lo que son las políticas eh, monetarias y fiscales, pero vamos a hacer un pequeño análisis para que ustedes vean eh, un poco de la historia del, del país, ¿okay? cuando, eh, cuando ustedes todavía no habían nacido. ¿ya? Entonces vamos a partir como del año eh, 80, 70 y, no, 81, yo creo. ¿okay? Voy a subir la, la presentación. Gracias. <coughs> Ok, aquí ustedes ven en este cuadro las cifras y la evolución de Chile. Si ustedes se fijan en el año 78, el PIB, Chile creció un 8,2, en el año 79 un 8,3, en 1980 creció un 7,9, en el año 81, un 6,2. y en el año 1982, cayó el crecimiento del país a un menos catorce. Eso es súper, es un crecimiento bastante eh, bajo. En la historia, para la gran depresión del año 29, Chile cayó en su crecimiento en un menos 18%. ¿okay? Y en el año 1982 fue como la segunda gran, gran crisis económica que tuvo. Y yo creo que la que estamos viviendo hoy es, digamos, la tercera gran crisis económica porque vamos a crecer también en números negativos el 2020, ¿ok? Pero si ustedes se fijan acá, si tú tienes una economía que crece, un menos 14, y tiene una inflación de un 20, 21%, y un desempleo de un 20%, quiere decir que la economía realmente está mal, ¿no es cierto? ¿Entienden estos cuadros o no? ¿Los han visto alguna vez? Sí, profesor. Sí, sí, se entiende. Ok. Bueno. Eh, toda la gente dice que durante esos años, que fueron los años del gobierno militar, fue cuando Chile tuvo el auge económico. ¿okay? Pero las cifras, cuando uno las analiza ustedes tienen que entender esto si ustedes se fijan realmente todos los, los políticos dicen que Chile tiene que crecer a un 7% ¿bien? y si ustedes se fijan en este periodo que son 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 10 11, 12 13 años ¿ok? Chile regresó a la a la democracia, ¿en qué año? ¿Se acuerdan o no? 90. En el 90, ¿no es cierto? Ok, entonces si ustedes se fijan todos estos años que están acá, eh, realmente eh, Chile no creció eh, tanto como dice la gente, porque si ustedes se fijan en la inflación, Imagínense una inflación de un 30%, eso quiere decir que si un país crece a un 8,2, es un buen crecimiento, pero si tú tienes una inflación de un 30%, el dinero no vale absolutamente nada. ¿OK? En, el, en el 79 tienes un crecimiento de un 8,2 y tienes una inflación de un 38%. Es bueno. 7% 31% de inflación. En el 81% hay un crecimiento de un 6,2 y una inflación de un 9, me parece que dice de un 9,5 o sea, también la inflación es mayor casi en todos los años de, del gobierno militar ¿okay? que bueno, eso parte del año 73 pero cuando se regresa a la democracia, el crecimiento empieza y la inflación comienza a bajar, si ustedes se fijan, en el año 2002 ya llegaba a un 3% y había un crecimiento de un 2%, ¿okay? la media era de un 5%, o sea, tú tienes un crecimiento de un 5% y una, y una, y una, ¿cómo se llama? Y una inflación de un 3% y un desempleo de 7,8% que es lo que tiene hoy día. Acuérdense que el pleno empleo es 5,5. ¿okay? Acá hay dos, dos periodos en que la, la economía es bastante buena, el crecimiento es más alto que la inflación, entonces había dinero circulante. ¿okay? Entonces eso uno tiene que tener sumamente claro cuando uno está haciendo el análisis para tomar decisiones de los negocios y para poder entender un poco eh, el, la historia nuestra, la evolución económica que hemos tenido en el país para poder decir si somos un país desarrollado o somos un país subdesarrollado. Entonces, hoy eh, estamos en un, un proceso muy crítico porque salimos de un, eh, de un eh, proceso, de una explosión social, en la cual todos estos números que están acá ¿no? nos demuestran por qué hay una explosión social. Es por, porque simplemente eh, nunca se ajustó la economía para que la, la economía del chorreo, que le llamaban ellos, que suponte que, había que a los ricos había que hacer los más ricos porque ellos iban a eh, chorrear dinero para los más pobres, y todos iban, íbamos a ganar dinero. Pero eso no ocurrió. Porque todavía tenemos problemas con los salarios mínimos. O sea, ¿cuántos años hemos estado eh, peleando en el Parlamento? Las personas, el, el tema de que... Eh, entre a, eh, hasta, se, hasta se metió la de la Iglesia Católica diciendo que había que buscar un salario ético. ¿Okay? Entonces, yo creo que en, en temas de economía... La iglesia no tiene absolutamente nada que estar metiéndose en, en un tema que, que tiene que ver con una decisión que es el Estado. El Estado es el que tiene que tomar conscientemente y hacer un análisis, especialmente los ingenieros comerciales, realmente cuánto es lo que necesita una persona para poder vivir tranquilo, y poder pagar las cuotas y poder hacer todas las cosas eh, que se requieren. Porque imagínense, hasta el año pasado el salario mínimo era de 250 mil pesos y eso no alcanzaba para nada. Eh, después de la explosión social, empezaron a decir que le iban a pagar más o menos 500 mil pesos salario mínimo a las personas, pero cuando nosotros mostramos las cifras, Hacia, hacia los países, decimos que tenemos un ingreso de un 24 mil dólares per cápita. Y todos sabemos que eso no es real, porque si hubiese sido real, no hubiese ocurrido la exclusión social del, del, del 18-10. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Hola, hola. Profe, ¿cómo se miden los aranceles? Que dice que va de 15 a 11, son millones, billones. Es eh, porcentaje. Los aranceles? los aranceles es en, en porcentaje. Por ejemplo, cuando tú importas en esa época, ¿okay? hoy día tenemos, acuérdense, aranceles de casi de un 0%, porque tenemos los tratados de libre comercio casi con todos los países del mundo. Pero en 1973 había un arancel de un 500%. Es decir, que si tú traías arroz, okay, de lo que se, del costo que, de entrada que tenía, el gobierno ponía un arancel al comerciante de un 500% para poder tú vender ese producto acá en Chile. Y ese producto entonces tú tenías que sumarle el precio, del que lo compraste afuera, y, y, y, y esos 500% se los sumabas al producto general y de, le pagabas al Estado en impuestos. ¿Okay? En 1978 eh, se logró bajar de los 500, digamos, a un 15%. O sea, si tú entrabas un en auto que costaba mil dólares, le sacabas el 15% y lo vendía 10 mil dólares más el 15%. ¿okay? Y así, supuestamente, eh, para, porque nosotros, acuérdense, en 1973 teníamos una economía que era cerrada, era muy nacionalista y hacíamos las cosas aquí en Chile. Y por eso que cuando, cuando ingresaron los militares al gobierno, y se habla mucho de la escuela de Chicago, los conservadores, los conservadores, acuérdense, eh, ellos están de acuerdo en tener una economía abierta, o sea, una economía que, que está abierta al resto del mundo. ¿Por qué? Porque la hace más competitiva. ¿okay? Y en Estados Unidos, por ejemplo, ellos no tienen aranceles. El arancel que tienen es un 0,4% de un producto Siempre y cuando ese país no esté en contra de, de, de los derechos humanos. Por ejemplo, si tú eh, traes productos de Vietnam y tú sabes que hay abuso de la mano de obra con los niños, te ponen un impuesto. ¿okay? Tienes que pagar un impuesto. ¿okay? Pero el resto de los, de los productos que no tienen ningún problema, entran con, sin, ningún, sin ningún arancel. ¿Lo, lo entienden eso, no? Sí, profe. Sí. Okay. Entonces, si ustedes se fijan los aranceles después, acá, los famosos Chicago Boys que le llamaron, ellos empiezan a bajar los aranceles para hacer que la economía fuera abierta. Pero aquí, en 1982, llegan a un 10 y ellos creen que la economía cayó en menos 14 por, por la, porque bajaron los aranceles. Okay. inmediatamente la vuelven a subir a 18, 25, 26 se dan cuenta que ellos piensan que son los aranceles lo que está causando que la economía se caiga lo que no se dieron cuenta de ellos es que había en ese tiempo eh, una crisis financiera global no era Chile el que estaba mal okay. si ellos hubiesen continuado con la, bajando los aranceles, hubiesen funcionado mucho mejor de haberlos subido, porque frenaron la economía. ¿Ok? Y la volvieron a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si ustedes se fijan en los aranceles, acá en, en el 91, 92, en el 93, siguen 11, 11, 11, 11, 11, 11, hasta Pero que se dan cuenta. La... ¿Sí? Eh, en 1984 igual aumentó subieron el arancel pero igual aumentó harto el PIB dentro de lo que se puede decir harto claro, claro entonces porque... la política que tomó eh, Chile no fue entre comillas tan mala si se podría decir o no no, eh, lo que pasa es que suponte eh, ellos malinterpretaron, digamos porque ya en el mundo se había eh, resuelto el problema financiero, ¿okay? Y lo segundo que, que ocurrió es que en, 1900, en 1981, ¿okay? en, en, en el que crecía, Chile creció un 6,2, pero teníamos una inflación de 9,5 y un desempleo de un 11%. El Banco Mundial vino a Chile y le explicó a Pinochet y le dijo, eh, señor general, eh, su economía tiene una inflación muy alta y nosotros tenemos que hacer unos ajustes estructurales, o sea, convertir Chile de un país de una economía cerrada a una economía abierta, exportadora. O sea, que se facilitara la exportación de productos a Chile. O sea, ¿qué quería decir eso? Que tenían que bajar los aranceles. ¿okay? Y eso era lo que estaban tratando de hacer los famosos Chicago Boys, pero ellos no, no. o sea, no porque tú vas, suponte 15 alumnos a sacar un posgrado a la Universidad de Chicago, vas a, vas a poder entender... Eh, Cómo se maneja la economía, porque la economía, todos estamos aprendiendo día a día cosas nuevas. Eh, la, la economía, por ejemplo, hoy es totalmente distinta de hace 30 años atrás. Entonces, estamos aprendiendo también cosas nuevas. Entonces, en ese periodo, cuando vino el Banco Mundial en 1981 y le dijo al general, le dijo, general, ¿y tenemos que hacer tres ajustes estructurales, porque uno es para eh, que el Estado sea más eficiente, segundo, que podamos tomar medidas para que se puedan exportar los productos que tiene Chile, y cuarto, tenemos que eh, eh, exportar otros productos más que no sean solamente el cobre y que son las frutas que, que se, que se, se, y los vinos que se exportan hoy ¿Sí? entonces el general Pinochet llama a, a, a, al ministro del interior de esa época que era eh, Carlos Cáceres y el ministro de, de, de Hacienda que era eh, Hernán vigi y ellos le dicen al general Pinochet que todo estaba bien y no había ningún problema, y al año siguiente la, la economía se cae, a menos 14. Entonces el general se vuelve loco, porque en tener un desempleo de un, de un 20%, se tuvieron que crear trabajos del sector público, y habían dos mecanismos, ¿ya? y eran, eh, ustedes no se acuerdan, pero... Habían dos mecanismos en esa época, uno que era el POG y, y el POM, no me acuerdo qué era, que la, el, el Estado le pagaba a la gente unos salarios. ¿Alguien se acuerda de los nombres de esos de trabajos que le daban a la gente? Eran esos trabajos que, como que le daban plata para que fueran a pintar las calles y todo eso, ¿cierto? Exactamente, exactamente. ¿Ya? porque la gente no tenía trabajo. Entonces, se crean esos, esos trabajos, el Estado interviene, se crean esos trabajos, porque si no, imagínate, la gente se iba, había que comer en ollas comunes, fue, era, fue muy, el, el costo social fue muy alto, entonces Pinochet se molesta tanto que llama a Carlos Cáceres y a Vige y le dice que se vayan al Banco Mundial a buscar a los expertos para que vuelvan a establecer la, la, la economía y la hagan crecer nuevamente eh, como tenía que ser. Entonces en el año 1985 el Banco Mundial vuelve a Chile, pero le dice al general Pinochet, mire nosotros eh, cuando vinimos en el año 81 era súper fácil arreglar la economía, pero esto ahora tiene otro costo, porque nos va a costar más eh, arreglar la economía, pero va a tener que ser bajo nuestras condiciones. Y en general, eh, les dice que sí, despide a, a, a Carlos Cáceres, lo saca como ministro del Interior, y en Nambige también lo saca, porque no, no habían tomado... O sea, nadie entendía qué es lo que había pasado. Si lo que había pasado realmente era que había una, una crisis global. Pero entra el Banco Mundial y la condición era que... Y al lado de cada ministro tenía que haber una persona del Banco Mundial viendo que todas las medidas que ellos le dijeran, Chile la hiciera. Y así se fue la economía mejorando hasta, hasta el año 90, que se volvió a la democracia, y, eh, y Chile empezó, digamos, a ser como el, le llamaban el jaguar o no sé, de Latinoamérica, y todo el mundo hablaba de Chile, Chile, Chile, que era una maravilla. Okay. Pero Chile no era tanta la maravilla, porque había mucha desigualdad. Faltaron, cuando se hicieron esos tres ajustes estructurales en Chile, faltaron dos más. Pero cuando se pasó del, del, del gobierno militar a la democracia, los militares no dijeron absolutamente nada a, a Elwin, que entraba como nuevo presidente, y Elwin no tenía idea de estos ajustes estructurales que había hecho el Banco Mundial, porque era secreto. Era un acuerdo secreto que se firmó. Nadie sabía absolutamente nada hasta el día de hoy. Que esos documentos están libres y tú los puedes bajar de la página web de, del Banco Mundial, los ajustes estructurales de Chile. De hecho, yo estoy escribiendo varios papers, si ustedes los buscan ahí en internet, eh, ajustes estructurales en Chile, van a poder leer más o menos lo que yo les estoy explicando. ¿Ok? Entonces... Eh, o sea, no, Chile no ha sido fácil, eh, que la gente nos ha tomado, nos tomó casi 200 años entender que una economía abierta es mucho mejor que una economía eh, cerrada. Por ejemplo, Argentina, que vean ustedes la crisis en la cual se encuentran, con una, con una inflación de casi más de un 50%. O sea, eso es terrible. ¿ya? Y el crecimiento también es muy malo. ¿Pero por qué ha pasado eso? Porque ellos se han seguido con su política de ser un país supernacionalista y, eh, y ellos están asociados al MERCOSUR. Entonces no son una economía abierta como nosotros. Nosotros tenemos más flexibilidad porque podemos ocupar las políticas monetarias o las fiscales para salir de cualquier crisis económica global que hay. Entonces que lo que uno saca de opción de todo esto es que eh, después de Elwin viene Frey que hace los, los tratados de libre comercio, después viene el, el gobierno del Lago que hace eh, las carreteras que fueron, eh, un país sin carretera no puede ser un país desarrollado, eh, hizo mucha infraestructura y Chile logró avanzar porque podíamos mover camiones digamos de un lugar a otro y, y eso hizo que la economía se... Eh, se fortaleciera. Entonces, después viene el gobierno de, de Michelle Bachelet, y Michelle Bachelet, eh, eh, Lagos le deja todo como listo a Michelle Bachelet, y Michelle Bachelet, ella, eh, como que parte de cero, ¿no? Eh, que es muy normal, porque generalmente todos los presidentes, no, no, no hay una continuidad para poder llegar a ser un país desarrollado, que es el que fue la, la primera diapositiva que yo les, les mostré, de la visión. Para, para poder ser un país desarrollado, tú tienes que hacer políticas a largo plazo. Nosotros acá en Chile hacemos generalmente políticas de cuatro años, que es lo que dura el, el mandato presidencial. ¿Okay? Entonces, ella empezó a trabajar en, en muchos temas, pero también tuvo una crisis económica, y, y en ese periodo, eh, los empresarios eh, básicamente no la, no la ayudaron y en vez de, de ¿cómo se llama? De, de, de ayudarla a crear empleo, eh, no la ayudaron a crear los empleos y Chile empezó a caer en su crecimiento y el desempleo comenzó a subir, pero como Michelle Bachelet era una mujer muy social, ella dijo, no me, importa, no me importa que el país crezca menos y la inflación suba pero a mí lo más importante son las personas que tengan trabajo. Y a pesar de que el Banco Central bajó la tasa de intereses, y que debería, suponte, haberse reactivado la economía, los empresarios lo empresario aprovecharon la oportunidad de despedir a muchos trabajadores, porque así les salía más barato contratar nueva mano de obra. Y el desempleo creció. Y al aumentar el desempleo, ella dijo, no, yo no voy a aguantar esto, porque tener un alto desempleo, acuérdense que yo les dije en la clase pasada, que estaría en muchas causas que son una seguidilla de problemas, porque al despedir una persona, tú despides a la persona que provee dinero a la casa, y esa persona que provee dinero a la casa no puede alimentar a su familia, no puede pagar los, los alimentos, no puede pagar las cuentas, no puede pagar, eh, aumenta la delincuencia, aumenta el alcoholismo, la, el, el, el, aumenta la violencia intrafamiliar, o sea, son muchas cosas negativas, y ella dijo, no, no importa, aunque gaste dinero público, yo voy a empezar a generar mano de obra, haciendo carreteras, haciendo hospitales, haciendo cunas etc. Y la economía volvió a tomar, digamos, eh, volvió a tomar, digamos, eh, volvió a crecer. Después viene Sebastián Piñera y lo agarró justo, no me acuerdo si fue en su primer mandato o no, ah, sí, en el primer mandato le tocó el terremoto, del 2010. Y él, suponte, bueno, no sé si es suerte o no suerte, pero como él dijo que iba a generar un millón de empleos, lo cumplió, pero, pero no era un millón de empleo de gente profesional, sino que era un millón de empleos donde trabajaba mucha gente que era eh, mano de obra, que estaba trabajando, eh, reconstruyendo casas, reconstruyendo ventanas, puertas, y eso, con eso él dijo, yo logré lo que, lo que hice, pero también el gasto fiscal de Chile en vez de, de disminuirse, aumentó, volvió a aumentar, y después de eso volvió Michelle Bachelet nuevamente a ser la presidenta de Chile, y ella, eh, la OSD, que es un organismo internacional, le dijo, mira Michelle, tú tienes que hacer los tres ajustes estructurales para poder eh, ajustar, la economía para que sea igual y no haya una desigualdad tan grande entre los que tienen y los que no tienen. Pero lamentablemente a Michelle Bachelet la dejaron sola, completamente sola, los partidos políticos, eh, los empresarios, toda la gente la dejó completamente sola y fue un año, cuatro años perdidos, en los cuales ella no pudo hacer ninguno de los ajustes porque no le aprobaron nada en el Parlamento y al final suponte eh, se presenta nuevamente Sebastián Piñera con Guille y sale Sebastián Piñera y no se hicieron esos tres ajustes estructurales que se necesitaban para que el país se estableciera en, un, en el sentido de la justicia social, bueno, cualquier persona decía, escucha, el próximo presidente que venga le va a tocar duro porque va a venir un estallido social, porque la gente está descontenta, no está, no, no está feliz, trabaja, eh, amargado, ustedes salen a la calle, todos los chilenos andamos siempre amargados, ¿Por, ¿por qué? Porque no tenemos plata, no tenemos nada para poder, eh, no hay opciones de trabajo, no te dejan crecer, los bancos son un sector muy privilegiado, son 10 familias las, las dueñas del país, y viene el estallido social que, que partió el, el, el 18 de octubre, y más encima ahora nos toca esta pandemia que nos afecta, nos afecta muy duramente, ¿ok? vamos a crecer más o menos menos 4,4%. Yo creo que es mucho más. Eso es lo que están diciendo los medios de prensa para no asustarnos. ¿Eh? Pero con un dólar que está súper fuerte. Profe, con, ¿sí? ¿Usted cree que las fuentes de información que tenemos hoy en día son confiables de todo lo que está sucediendo en el país o solamente están jugando con nosotros con la expectativa de mercado para poder volver a trabajar y... Sí poder afrontar el PIB de una mejor forma para no decrecer tanto como país? Yo, yo pienso que eh, no son confiables, definitivamente. Yo busco generalmente sí. información fuera de Chile para poder eh, tratar de ver si es real o no real lo que está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, eh, acuérdense lo que pasó con, eh, con la manipulación del, de los datos en el Instituto Nacional de Estadística, que están manipulando la información, y al final salió volando el director de. Pero él, él no tiene la culpa si eh, él, él, él es un, tiene un cargo político. ¿okay? Entonces, eh, no creo, porque no es transparente, por ejemplo, si ustedes escuchan al ministro de salud, ¿por qué no muestran los nombres de las personas y los rut y saber dónde están, ¿ok? Para poder nosotros eh, protegernos, porque si tú si tú sabes que tu vecino tiene el, el coronavirus, tú le decir oye por favor no tapate la la boca o no salgas de la casa, ¿sí o no? O sea ya llevamos van a llegar a los 12.000 casos y no sabemos quiénes son, sabemos han entregado por comunes, supuestamente, las personas que tienen. Profe, Pero ¿Sí? eso no podría en riesgo la integridad del mismo enfermo. Me refiero a algo como de, de seguridad, porque como que no hay una cultura acá en Chile para, para no discriminar a esas personas, porque ellos tampoco quisieron enfermarse, o sea, de alguna manera no hay que discriminarlos, ¿no? Sí, te encuentro toda la razón. O sea, eh, yo creo que ahí está el, el, el gran debate. ¿Entiendes? O sea, el, el, el, la gente, los alcaldes piden, por lo menos que, que le entregaran la, la información a, a los alcaldes, para que ellos, su estuvieran preocupados. ¿Ok? Porque no tenemos la cultura, como tú bien dices. En otros países son súper transparentes y todo el mundo sabe quiénes son los que tienen y quiénes son los que no tienen. ¿Ok? Entonces... Eh, eh, porque es porque una información, digamos, eh, pri, eh, privilegiada de, de paciente médico, ¿ok? No se debería entregar, pero esto es un caso especial. Entonces, sí, o sea, yo creo que nosotros no tenemos la cultura del respeto de tener a las personas que eh, tienen el coronavirus. Yo conozco una, a una persona eh, que eh, vive a dos casas de, de mi suegra. Y suponte todo el mundo sabe que tiene coronavirus. Y la persona sale con los niños al parque. Y imagínate, o sea, ella está contaminando a todas las personas y toda la gente cuando la ven salir se esconde. ¿eh? Pero eso no debería ocurrir porque suponte eh, deberían entregarle la información por lo menos al alcalde para que el alcalde vaya y le proporcione. Lo que ellos requieren para que no y, y darle instrucciones de cómo tienen que eh, comportarse en un periodo de, de, de cuarentena. Entonces, yo eh, pienso de que en Chile la información en general se toma generalmente entre cuatro personas, cuatro paredes y nunca la comparten. Y yo les voy a decir. Una cosa que sí aprendí, digamos, en los países desarrollados cuando trabajé en. Bueno, algunos que nací, estudié, trabajé en Estados Unidos y ahí la información es transparente. Todo el mundo está informado y conectado a Internet y cuando alguien tiene una pregunta, toda la empresa se entera de la pregunta de esa persona. Entonces, las cosas se facilitan porque hay más respuestas. Acá suponte tú pides un, una documentación como lo que están haciendo con el, el corona bono, parece que se llama, te mandan de un lugar a otro, te dicen que tienes que entrar a internet, internet no funciona, eh, los permisos, los salvoconductos, también no, está, no estamos preparados, yo creo que para ninguna de las medidas que se han tomado, y tenemos una falta de comunicación con el hecho de, la, de, la, de los colegios, Ustedes vieron que hubo un gran debate, que si sabrían, no sabrían, si sabrían ahora, y quedó la crema con todos los políticos, que son los políticos siempre los que están peleando, cierto? Y nosotros que somos los que al final tenemos que salir a regarnos, nuestros padres o nuestros parientes, qué sé yo, eh, ellos le están diciendo tenemos que volver a la normalidad, que es volver a trabajar exponiendo la vida de las personas. Entonces, yo no sé cómo lo ven ustedes. O sea, eh, ¿está bien? ¿Está mal? Pésimo, yo creo. En Pésimo, cierto? Si todos los países están actuando de una manera, ¿ok? ¿Por qué nosotros estamos haciendo lo contrario? Porque me parece que estamos privilegiando los negocios, ¿ok? Más que... Al ser humano, que es lo más importante, porque un, un, un negocio sin un trabajador, un, sin un ser humano que trabaje, no hay negocio. Entonces yo creo que no es buena la, la, la, se llama? la política, también estoy de acuerdo en eso, pero no todo el mundo es, está pensando de la misma manera. Hay mucho debate en este minuto con respecto a eso. Profesor, ¿y usted cree que sería factible que el, el Banco Central, al bajar las tasas de interés y, y prestar dinero o, o inyectar liquidez a las personas, el banco, el, el gobierno ya lo está haciendo con las empresas, con las pymes, pero al hacerlo con las personas y así poder fomentar una cuarentena total, ¿el riesgo que como país tendríamos con el tema inflacionario eh, sería muy grave? ¿Qué, ¿Qué consecuencias podría traer? Porque Mira, ahora, ¿no? al más dinero habría mucha más inflación, o sea, podríamos tener el nivel quizás de 30%, como fue en el 78%. Eh, mira, eh, lo mismo está pasando en Estados Unidos, ¿ok? Estados Unidos está inyectando una cantidad de dinero a, las pequeños, a los pequeños empresarios, pero que es tremendo, ¿ok? Eh, no sé cuánta plata, son, son billones y billones. Ustedes vieron el, el tamaño de Chile comparado con el de, con el de, de Estados Unidos. No y, de ¿No? Es, sí. La, eh, perdón, ¿en Estados Unidos? Sí, sí, en Estados Unidos. ¿O es dinero no, que se les facilita y no lo tienen que volver a pagar? No, no, no tienen que volver a pagar. ¿okay? Ah, ¿Ya? ¿Y a las personas, así tú, a ti y a mí, a todas las personas, le están dando mil dólares. ¿okay? Eso, Eso llevaría la, a. La, la, digamos, a, lo llevaría a uno a pensar de que va a haber una inflación. Porque la gente tiene mucho dinero, ¿correcto? Claro. Entonces, pero mi pregunta es, ok, si tú tienes dinero, okay, en este minuto, aquí en Chile, que es una economía muy chiquitita, okay, tú piensas, o sea, inflación aquí en Chile ya hay, ¿ok? En el verano, un saco de papa costaba entre mil pesos, ¿ok? Y hoy te cuesta mil pesos el mismo saco de papa. Tú vas a un supermercado Pero, y profe, todo ha subido. Antes ¿Sí? de que pasara todo esto, con, ah, ya como desde el estallido social se decía que no había una inflación en Chile, que la inflación era súper baja y por eso se estaba bajando la tasa de interés. Entonces, como que de un momento a otro la inflación... Se disparó, no sé en cuánto está ahora, eso sí, pero antes de que habíamos empezado toda esta crisis, la tasa de intereses podía bajar porque no había inflación, eran casi mínimas, por lo que tenía entendido. Bueno, es que ese, ese es el tema, man. o sea, nosotros no podemos creer, yo no puedo creer, okay, porque suponte eh, yo acompaño a mi señora al supermercado, ¿ok? y suponte gastábamos por ejemplo a la semana 40 mil pesos en, en comida ¿qué? la otra semana subíamos a 30 la otra 40 y así hemos ido subiendo pero esto no viene de ahora sino que viene de mucho tiempo atrás entonces yo no no creo de que Chile tiene una inflación tan baja porque suponte ahora quizás la inflación va a bajar porque el petróleo está bajando, ¿ok? eh, Cayó abruptamente y el precio del barril cayó a como 38 dólares negativo. O sea, imagínense usted la repercusión, esa, eso, eso aquí en Chile debería reflejarse. Realmente, y yo veo todavía la gasolina de 93 octanos en 800 pesos y en algunos lugares en 790 o sea si el barril cayó en menos 38 o sea la benzina la debería haber bajado a 500 pesos por lo menos la parafina también tendría que haber bajado ¿sí o no? entonces la, lo que yo les, les, les trato de, de comentar a ustedes es que yo no creo no creo porque eh, en la información que nos entregan y por eso que siempre trato de ir más allá y busco información en páginas que son más creíbles. Por ejemplo, en, en, la, en la revista The Economist, que ahí ellos están súper claros, de, de, por ejemplo, de los índices, que se tienen que medir en un país. ¿Okay? Yo les hablé el poder adquisitivo, ¿se acuerdan de, de, de, la, de que si un país era capital intensivo o mano de obra intensiva? Eh, ¿No están viendo ustedes la, la pantalla? Sí, profe, pero está en el... Sí, Estamos en, el, en la tabla, profe. Ah, ya, perfecto. Es que no, no, no, no he pasado de la, de la tabla, ¿ok? Aquí. Profe, si yo no la puedo ver. ¿No la puedes ver? Uh -uh. Y, a ver, eh, si la bajo y la vuelvo a subir, eh, eh, ¿podrá ser? ¿O no? pero yo, yo creo que soy como la única que se la puede ver porque a todos los que le he preguntado la han visto. Entonces. Sí, sí, ver al profe. Yo tampoco la puedo ver. Entonces tienes que cliquear al lado inferior izquierdo. Inferior izquierdo. Derecho, inferior derecho debe aparecer. Escucháis bajo. ¿Cómo? Al lado inferior derecho debe aparecerte de la presentación del profe en un cuadrito chico, como si tuvieses una cámara o algún. La verdad es que no. no, no Pero es con el único que me pasa. A ver, déjame ver. Eh, ¿Qué quiere que haga? ¿La vuelvo a subir? Eso, profe, saque su escritorio y vuelvo a ponerlo ah, bueno, a ver si funciona. Ok. Ahí la ven, ¿o ¿no? Ya no. Si veo las diapos. Yo también. Yo tampoco Ninguna. no. lo veo a usted. Pero no lo tenía el... clavo el profe, no te sale con un como alfiler o un pinchito. <risa> no. <risa> Oye, bueno, pero en todo caso, eh, a ver, ¿dónde? ¿dónde? ¿quiénes son los que están eh? eh los, que, los que no lo ven. Claudia Llenas. Claudia, a ver, déjame a ver si. Llego. Espérate, primero. Ahí la dejo, ¿no? Hello. <risa> no, tampoco. No. Tampoco. Yo, no sé si lo veía, profe, pero. pero ahí, ¿no? En alguna foto, igual me va a subir al. Sí. Sube video. Sí. No habría problema con eso. Claro, exactamente. La vamos, o sea, yo tengo que mandárselas esta presentación que está, está dentro de, la, eh, de los materiales que yo compartí. En, eh, si ustedes se van a la carpeta, la presentación está ahí. Lo único que me falta es subirla a la aula virtual de la universidad. ¿Ok? Ya, profe, la demo, entonces. Ya. Eh, y, y quizás. A lo mejor eh, yo te la puedo mandar a ti, eh, Esteban, y, y hacemos el cambio. Es Esteban. que quizás quizá sea, profe, porque está del teléfono que no pueda. Es una opción. No sé si hay más compañeros que están del teléfono. Mm. Porque no a mí hay, me pasa serie. lo mismo. Del teléfono a mí no me parece nadie, pero si entro al computador, sí. Ah, entonces eso es un ah, problema. Es un problema del, del, del celular. Sí, del teléfono no se pueden ver, solamente se ve la imagen, pero si uno entra al computador, sí se puede. Ya. Yeah. Yo estoy entonces, del celular y sí lo puedo ver. ¿Y tú tienes un iPhone o un Android? Android. Android. ¿Y, y la otra persona? Yo también, Android. Android. Sí, igual, pero ahora lo voy a tratar del computador. Bueno, miren, yo pienso que eh, como, como estamos en este momento en el cual ha sido tan, tan difícil organizar todas las cosas en tan poco tiempo, de hecho, yo estoy tomando un curso en, en, en España. ¿eh? De, de, de, de hacer clases virtualmente, porque parece que, que va a ser algo normal en el futuro. Eh, y ahí todo el mundo también vamos a estar en esto, porque yo no veo un, eh, eh, que sea de corto plazo este tema. En Argentina, por ejemplo, la gente está eh, en cuarentena hasta el 14 de mayo, imagínense. Nadie puede salir de sus casos. ¿Ok? Pero sí han parado, digamos, la, la cantidad de fallecimientos por el aislamiento. ¿okay? Y nosotros estamos eh, llevando a la gente a, la, a las calles. No, no sé, es una locura lo que estamos haciendo, pero, pero no, no, no sé qué, qué, qué poder decirle Pero miren, yo les voy a mandar la, la presentación, eh, se las voy a mandar hoy en la noche. Que yo creo que por correo electrónico. ¿Les parece? Profesor, pero sí, la puedes subir al mismo aula, al aula donde igual sube los videos, también puedes subir las pues. Las la, la voy a subir al, al aula. ¿Ok? Yo, el profesor. video y, y la, el aula. ¿Ok? Y ahí las vemos todos. Bueno. Toda esta fuente que está aquí, por ejemplo, esta información yo la saqué del Banco Central. Ustedes dicen, abajo dice fuente, Banco Central. ¿verdad? Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, los, los, los, los dólares, ¿ok? Cómo ha ido siempre en ascenso. Es decir, que si usted, por ejemplo, si, si nosotros... Si nosotros nos fijamos en, en el último, en la última línea, antes de lo verde, ¿ok? Si se fijan, el dólar en 1978 costaba 31 pesos un dólar, ¿ok? Y hoy está a 800 y tanto. 840 más o menos, el dólar. O sea, si ustedes hubiesen comprado sus papás dólares en el año 78, hoy día serían millonarios. ¿Sí o no? Porque va siempre la tendencia a la alza y va a seguir subiendo. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, profe, invierto en dólares, yo le diría, por supuesto, sigan comprando dólares, porque el dólar baja y sube, pero siempre va a subir. ¿Ok? Te escucho muy bajo. ¿No hay riesgo que con lo que está pasando Estados Unidos no tenga la misma superioridad a nivel monetario? Que eh, el dólar es que ha jugado desaparezca. De hecho, China se está haciendo súper fuerte. Mira, yo, yo no... Eh, Estados Unidos, es, tú sabes que es una eh, gran superpotencia. Eh, que, que Estados Unidos, por ejemplo... Puedes sostener tres guerras al mismo tiempo sin que tú veas ningún cambio dentro del, de la economía. ¿Ok? Tienen reservas de petróleo para mantenerse durante 10 años funcionando a full. ¿Ok? O sea, imagínense, 10 años. Si a nosotros en Chile nos cortan el petróleo mañana, ¿qué pasa en Chile? Imagino que no funciona. Pero precisamente ¿Sí no? las la reservas de petróleo que tiene Estados Unidos no son como. son reservas, o sea, no las utilizan, sino que las tienen como moneda, como o que en el futuro no va a haber petróleo y va a más. Pero como actualmente por el suelo, no, no es nada lo que tienen, ¿no? ¿Estoy equivocado? Y mira, ellos te, es lo que pasa que en, en el año 71, ellos tuvieron una crisis de petróleo gigantesca y dijeron, nunca más nos va a volver a pasar esto. Entonces empezaron a comprar petróleo, petróleo, petróleo, petróleo, y tienen reservas para 10 años. ¿okay? Ah, sí. O sea, ellos pueden funcionar tranquilamente. O sea, si la, si la OPEC baja los precios, por ejemplo, como lo que está haciendo ahora, jugando con el petróleo, a ellos no les importa porque ellos ocupan su propio petróleo y siguen comprando. Y ahora en este minuto, como está tan baja, van a seguir comprando, van a tener más petróleo que antes. ¿okay? Pero nosotros nos cortan el petróleo el día de mañana, nosotros no tenemos reservas ni siquiera para un día. ¿okay? Eso quiere decir que si nos cortan el petróleo hoy, mañana tenemos que sacar las bicicletas, los caballos, las carretas y empezar a trabajar, digamos, como que si estuviéramos en la era primitiva, con velas, no tenemos reserva ni siquiera para un día. ¿Ok? Entonces estamos súper mal preparados porque en el impuesto de la gasolina, supuestamente dice que hay un impuesto para la reserva, pero ¿reserva de qué? ¿Ok? Son, nosotros pagamos como 600 pesos en impuesto de la gasolina pero eso nunca se ha aplicado en ninguna, en ninguna parte. Yo no sé dónde se hace dinero. Nadie la transparente, por eso que yo le, le, le comento. No sé, acá en Chile, por ejemplo, tú consultas algo en, un, en, en, en los países desarrollados, todo está en el Instituto Nacional de Estadística, están todos los números, están todo, de hecho tienen aplicado Inteligencia de Negocio, que te va mostrando las tendencias de cómo va la economía, si va a caer, va a subir, en todos los sectores. Entonces tú puedes ir tomando decisiones correctas. Pero acá nosotros no tenemos absolutamente nada como e inteligencia artificial, en la cual tú veas, te metes al computador y puedes decir, oye, realmente en, en mayo va a pasar el tema de la pandemia porque son modelos predictivos. ¿Okay? y te van dando digamos ciertas eh, ciertos indicadores en los cuales te va diciendo mira estás equivocando tú vas haciendo las políticas del país a la medida no no de la forma que nosotros hacemos las políticas en el país que todas las políticas que hacemos tanto en la, en la parte empresarial como en la, en la parte gubernamental somos reactivos siempre después de que pasa algo, tomamos acciones, ¿ok? Entonces no somos proactivos. Las políticas, por ejemplo, de Estados Unidos son a 100 años plazo. ¿Qué es lo que están haciendo en Estados Unidos? Si ustedes se fijaran, pueden, si tienen YouTube, vean el discurso de Obama cuando asumió la presidencia de Estados Unidos y cuáles fueron las políticas que él le, le promete a Estados Unidos que se van a llevar a cabo de aquí a 100 años. Él dice que el grafeno y la nanotecnología es el futuro y van a invertir la investigación y el desarrollo en esas áreas. ¿okay? Y todo el mundo que está trabajando en eso no paga impuestos, por ejemplo. ¿okay? Si nosotros, por ejemplo, acá en Chile también tuviésemos incentivos económicos para empresas manufactureras que se vinieran a instalar a Chile, tendríamos cualquier cantidad de empresas que estarían generando mano de obra, pero no tenemos. No tenemos industria. Chile es un país de servicios. ¿Okay? Y nada más. Exportamos cobre y ofrecemos servicios. Entonces, no, no, no, no, es, no, no es fácil eh, poder decir qué es lo que va a ocurrir el día de mañana, desde mi punto de vista, y, y por lo que he visto en otras, en otras crisis, es que generalmente, por ejemplo, todos los emprendedores son los que van a poder sobrevivir en el futuro porque tienen una carga más pequeña para poder salir adelante. ¿OK? En cambio, la gran, gran empresa en este país está muy asustada. Supongo que las aerolíneas, miren cómo están ustedes, o sea, están con grandes pérdidas. Eh, LAN dijo ya que si en tres meses más esta cuestión no se arreglaba, eh, quebraba. ¿Eh? Entonces, eh, y muchas otras grandes empresas están en la misma situación, porque no tienen, es mucho el dinero que necesitan para poder seguir manteniéndola, trabajando. Y por eso que están vinculando a tantas personas y le están ofreciendo todos estos bonos de desempleo que es, el, es la misma plata que nosotros pagamos. No es plata que ellos la empresa esté poniendo para, de su bolsillo para poder eh, mantenerle el salario por tres meses a las personas. No, son nuestros impuestos lo que se están pagando para que el trabajador tenga la estabilidad de poder tener liquidez y poder pagar sus cuentas durante estos tres meses que, van, que, que estamos, digamos, en una semi-onda eh, de estar trabajando en la casa y otros que están trabajando presencialmente y que están cambiando las políticas. Entonces, eh, yo creo que va a salir más rápido adelante la gente que es emprendedora y que va a cambiar su forma de hacer las cosas a las personas que no tienen la flexibilidad que tiene un emprendedor. Es más rápido, se mueve más rápido los cambios que hay una empresa les cuesta mucho hacer los cambios. ¿Ok? Entonces, eh, ¿alguna pregunta? Hola. No, profesor. Bien, entonces si ustedes se fijan acá en la curva del, del dólar, es... Sube, los aranceles, si se fijan, bajan, el desempleo también cayó, eh, cambio real, tendencia del, del Producto Interno Bruto. Bueno, ahí. Pero esta es la parte que a mí me interesa. ¿qué? Generalmente, cuando uno habla del Banco Central, sube tasa de interés por quinta vez consecutiva y llega a un 4,5%. Hoy es. Eh, todo al contrario. ¿okay? Banco Central baja la tasa de interés. ¿okay? Y, y a, a, ¿A cuánto está la tasa de interés del Banco Central? 0,5. A 0,5, ¿sí? es casi cero. ¿Yeah? Eso debería eh, darnos a nosotros como, eh, como eh, una una pequeña, digamos, idea de que la economía con un 0,5 se debería reactivar porque cuando tú bajas las tasas de interés se fijan acá en, este, en esta plantilla que si tú bajas las tasas de interés las inversiones suben, si las inversiones suben es porque va a haber más demanda de dinero o di, eh, dinero circulante y si hay mayor dinero circulante el consumo tendría que subir, ¿correcto? Pero también implica que el desempleo baja porque si hay mayor inversión contratan a más gente y el desempleo UNP, unemployment, cae y hay más gente trabajando pero también al bajar la tasa de interés del Banco Central, los precios tienden a subir y la inflación también tiende a subir. ¿okay? Abajo está, digamos, escrito, cuando ustedes lo lean, para que vean y entiendan claro esta fórmula. ¿okay? Esta fórmula, digamos, no es, no es algo que se enseñe mucho aquí en Chile, pero si ustedes la logran manejar, van a poder tomar muchas decisiones que no sean erróneas porque es parte, digamos, del conocimiento que ustedes deben tener para, para hacer gestión buena y correcta. ¿OK? Entonces, si el Banco Central, o sea, si ustedes bajan, ¿no es cierto?, la, la, el interés del, de la, del Banco Central, quiere decir de que la economía se debería reactivar. ¿Correcto? Sí, eh, profesor. Ok, entonces si ustedes lee, leen, dicen, al bajar la tasa de interés, la primera reacción del mercado es que los inversionistas piden dinero a los bancos. Luego los inversionistas comienzan a desarrollar, a desarrollar proyectos inmobiliarios, construyendo nuevas edificaciones, estableciendo su nuevo negocio, etc. En tercer lugar, la tasa de desempleo disminuye, lo que provoca un aumento en el circulante y en términos económicos aumenta la demanda de dinero. El desempleo disminuye, los precios se elevan, y todo se produce, y la inflación aumenta. ¿okay? Entonces, para controlar la inflación, ¿okay? el Banco Central tiene que subir nuevamente los intereses, y frena la economía, las inversiones caen, la demanda del dinero cae, el consumo cae, el desempleo sube, los precios comienzan a bajar, y la inflación se controla. ¿okay? Después entramos en las políticas fiscales. Las políticas fiscales es gasto fiscal. ¿okay? Si el gobierno gasta más dinero, las inversiones suben porque empiezan a construir hospitales, carreteras, puentes, etc. El consumo sube, la demanda del dinero sube, el desempleo cae, los precios comienzan a subir, pero la deuda externa también aumenta. En esto es hipotéticamente porque yo no sé si Chile pide dinero al Banco Mundial o al Fondo Monetario o a las instituciones financieras grandes, porque nosotros tenemos mucha reserva de dinero en bonos soberanos. Tenemos tanto dinero, más que yo creo que cualquier país que esté a la altura nuestra. Tenemos mucho dinero que se ahorró durante todos los años que Chile ha ido cambiando sus políticas de una economía cerrada a una economía abierta. De hecho, Chile salió del Banco Mundial y Chile tiene que hoy día poner dinero en el Banco Mundial para prestarle a los países que son más pobres. ¿okay? Entonces la deuda externa, no creo que ocurra acá en Chile, sino que la gente lo único que está peleando es que no se gasten esos bonos soberanos, que en este caso, que es un caso de emergencia, yo pienso que se deberían utilizar esos bonos soberanos o lo que están planteando muchas personas de ocupar plata de, de, la, de los fondos de, de, de pensiones de la AFP y prestarle dinero a la gente para que tenga dinero para moverse. ¿okay? Pero eso también implica que habría una inflación. ¿okay? Entonces después, si, cuando la inflación sube, el, el gasto fiscal otra vez se tiene que reducir entonces las inversiones bajan el consumo baja la demanda del dinero baja el desempleo sube, los precios empiezan a bajar la deuda externa se frena y la inflación nuevamente baja ok y después hay una tercera herramienta fiscal que son los impuestos miren esto es sumamente importante que lo entiendan porque cuando se habla de subir los impuestos se supone que el gobierno debería recaudar más dinero, ¿correcto? Claro. Se supone. Se supone, cierto? Pero cuando te tocan el bolsillo, generalmente la gente elude o evade impuestos. ¿okay? Entonces, en vez de recaudar más dinero, recauda menos. Y por eso que está la flechita hacia abajo porque recauda menos dinero. Si recauda menos dinero el gasto fiscal no puede aumentar, sino que cae. Entonces las inversiones caen, el consumo cae, la demanda del dinero cae, los precios caen, el desempleo se va para arriba y la inflación se controla. ¿Okay? Ahora, si tú quieres reactivar la economía, ¿okay? lo que deberían hacer es bajar los impuestos. ¿Ustedes han escuchado a alguna persona hablando de que van a bajar los impuestos a todas las personas? No. En no. ninguna parte. ¿No es cierto? Nada. Nada. Absolutamente no. Pero si tú bajas los impuestos, la gente gustosamente paga los impuestos y se recauda más dinero, entonces tú puedes gastar más gasto fiscal, tú puedes, supongo, invertir más dinero, hay más consumo, hay más demanda de dinero, los precios, el desempleo cae y la inflación se otra vez vuelve a subir. Pero lo importante es de que, miren, en los países desarrollados siempre... Un presidente va a ganar las elecciones cuando le dice al, al país eh, yo les voy a bajar los impuestos a todo el mundo. ¿okay? Y la, la, la economía se recupera pero de un minuto a otro porque todo el mundo empieza a pagar los impuestos como loco. ¿okay? Y eso acá en Chile es casi como un tabú, hablar de los impuestos. Yo creo que Chile es uno de los países que paga más impuestos en el planeta. ¿ok? Dicen que pagamos el 19%, eso es, no es así, pagamos impuestos en la bencina, pagamos impuestos en la comida, cada, cada cosa que tú compras pagas un impuesto adicional. ¿ok? O sea, pagamos impuestos en todo. Entonces yo no sé de qué es lo que hacen, porque tú no ves reflejado el... Tus impuestos en, en la infraestructura del país, en la, las carreteras están llenas de hoyos, eh, no, no, no arreglan, Chile no es un país que tú puedes decir como los Emiratos Árabes Unidos, que tú pagas tus impuestos y ves un país que tiene rascacielos, tiene todo hecho a lo máximo, no a los Okay. Si tú quieres un buen estado, tienes que suponte, bajar los impuestos para poder invertir dinero en la en, en, en eso, pero si tú quieres un, un auto bueno también tienes que eh, eh, pagar de, eh, dinero, ¿correcto? Entonces, eh, acá nosotros tenemos las cosas como eh, targiversadas y entendemos mal estos principios económicos que son básicos para la toma de decisiones en, en, todo, en todas las áreas. Entonces... Yo, si escuchara a un presidente que dijera, voy a bajar la tasa, los impuestos a todo el mundo para poder tener una educación gratuita, para poder darle salud, para poder eh, arreglar el, el sistema de, de la justicia, pocha, oye, este país estaría en ría de dinero suficiente para poder hacerlo. Pero si los parlamentarios no quieren bajarse ni siquiera la, la, la dieta... De parlamentaria, Lo, suponte, en Austria todos los ministros están donando el dinero para, para poder apalear el tema de la pandemia y aquí en Chile suponte le dijeron que se bajaran el 30% los ministros y todos dijeron que no, pues se, se fueron en contra del ministro de Hacienda. Entonces, yo, ya no, yo no veo ninguna solidaridad en, en, en la gente que está gobernando. Entonces, eso no, no, no me cuadra. O sea, tenemos que cooperar todos. Si están diciendo que ayuden los parlamentarios, que ganan unos salarios que son realmente altísimos comparados con el resto, ganan más dinero que los parlamentarios en Estados Unidos. O sea, eso es una locura. ¿OK? Entonces, yo creo que ahí es cuando nosotros tenemos que cuestionarnos qué está pasando con nuestro país en temas de, de conciencia, de ética, ¿okay? porque eso es lo que nosotros deberíamos estar súper preocupados en este minuto, de que realmente la gente tomara conciencia y se uniera, todo el mundo, como lo que ocurrió para el, la crisis social, o sea, había gente del Colo Colo de la Chile ahí en la Plaza Italia, eh, peleando por las mismas cosas, ellos querían que la AFP bajaran o, o, o que cambiaran el, el sistema, porque con una pensión de 150 o 175 mil pesos nadie vive, no puede comprar ni remedio, cuando se, se supone que la jubilación es júbilo, júbilo es sinónimo de alegría, de felicidad, pero con 170 mil pesos nadie puede ser feliz. Entonces esa, esa eh, manifestación social que ocurrió en ese minuto unió a gente de todos los sectores, derecha, izquierda, de todas partes, de, de hombres, mujeres, todos se unieron a una causa común que era que decían que había una injusticia social porque había gente que ganaba mucho dinero y gente que ganaba muy poco. Entonces, eso mismo es lo que debería estar ocurriendo hoy con la pandemia. Todos deberíamos estar remando para el mismo lado, para que podamos salir lo más rápido posible y empezar a funcionar con normalidad, claro que con, mu con muchos cambios, porque estamos aprendiendo una nueva lección con todo lo que está ocurriendo hoy en el país. Entonces, eh, igual hay gente que no... Como eh, alguien dijo que podías eh, estar eh, pasándote el, el tema de la privacidad de las personas, en las noticias de la mañana salió que una gente en Vallenar quería quemar la casa porque se enteraron de que había unas personas que tenían coronavirus eh, y que eran vecinos. O sea, eso realmente... Eh, es ilógico o sea cómo puedes tener tan mala educación de ir a quemarle la casa porque tiene coronavirus ¿Ah? pero eso es un tema porque de lo mismo no se todo, yo creo, profe. Es, exacto por eso porque tenemos la mala educación si sí, tú mismo lo dijiste no estamos preparados estamos preparados para eso pero eso lleva a una sola cosa que nosotros tenemos una mala educación entonces tenemos que mejorar la educación para poder respetar. Como salía en el cuadrito, ¿se acuerdan del desarrollo del país desarrollado? Para poder llegar a ser un país desarrollado, tenemos que invertir en educación, en justicia, en salud, todas esas cosas para poder entender y respetarnos entre todos. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, no, profe. Ok, estamos todos claros hasta aquí. Voy a dejar eh, hasta aquí la presentación porque después viene otras cosas que tengo que explicarle y, y nos va a enredar esto con lo otro. ¿Les parece? Okay. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Si tienen, si tienen preguntas, acuérdense, oye, eh, yo no sé si ustedes quieren que eh, arme una especie de, de, de aula virtual en el, en el cual tienen preguntas y quieran hacer eh, eh, un foro, por ejemplo. No quieren, ya, listo, no hay, no hay coro. Ya, pero les voy a subir entonces esta presentación en el aula virtual y tengo que parar esta grabación, ¿ok? Y entonces me despido a usted ustedes y nos vemos el día martes, ¿ok? Chao, profesor. Chao, no, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Este este Adiós. Chao, profesor. Cuídense. Chao.